¡Qué Pasa compitruenos, bienvenidos a un nuevo episodiazo de Pokémon Penumbra, Moon, Tetra, Loque ¡Eso! Bien, bien, No, como en el último episodio donde salió un poco mal y Pachi le fue súper bien Fue un episodiazo increíble Increíble Es que Pachi va volando, va... increíble Increíble, Pachi, te queremos Gente, ya lo sabéis, no negocio, voy a ir desde el lodo hasta la cima ¿Quedáis? ¿Quedáis de...? eh ¿De ¿De testigos? Perfecto eh, Hermanos, <risa> si no visteis el episodio de ayer tenéis que verlo eh, Fue espectacular, lo tenéis eh, en, en la etiquetita de por aquí Lo tenéis en todos lados, ¿vale? Canal de J. aviso por si estáis un poco perdidos ¿Qué ¿Tuvimos? vamos a hacer hoy, compañeros? Espera, eh... tuvimos la primera prueba, primera eh. prueba. Ah, es verdad, sí, es verdad, sí, sí. joder, primera prueba Contra Increíble. el y ¿Qué, te ¿qué loco? Tenemos hoy? Yo hoy ¿Hubo, tenemos combatito contra ti, lo creemos en Hubo no pruebas, prueba muertes, sí. capturas y regular, Sí, sí fue una locura. Fue una locura. Vale, hoy capturamos y combate contra Tilo, ¿no? Entonces, perfecto. perfecto. Pues, bueno, gente, os enseño a mi equipo que go. hay bastantes cambios porque ripeé en el capítulo anterior. Bueno, es este que estáis viendo aquí. Eh, <risa> nada, vamos a intentar no ripear hoy. Vamos a intentar no ripear hoy. Confiamos en ti, Pachi, claro que sí. Como ripees, eh, pues nos sé, entregaremos vale. un Rayquaza o algo. Sí, un, un Groudon chiquito o algo para…? Vale, eh… <risa> vale, cuidado con ese… Hay que capturar ahí abajo, ¿lo veis? Pero ese, sí, cuida, cuidado, hierba, cuidado, con pero ese hay... cuidado con ese, cuidado con ese espera, Esperad chicos, hay eh, voladores, vos, eh vos, ¿Vosotros habéis hecho cambios en el equipo? ¿Habéis dicho algo? Yo no, no he hecho ningún cambio vale, yo, yo solamente, me metí, tuve que meter yo solamente los, metí al Killadin Vale, Locosa. yo también metí al Killadin, al Arbok y al Joseph este, ¿vale? Así que ven, ¿Qué asco Killine, el Killadin, el Pokémon más bonito de, Pokémon, de la saga, <ríe> perfecto Perfecto Vale, yo estoy aquí, yo estoy aquí eh. Que, que para nada es débil, o... es débil a todo Killadin oh, oh, ¿cómo, ¿Cómo se esquiva este? Por ahí, por la izquierda Tirando, tirando, tirando. Va, estamos. Ahí Oeddy, sigue No te ve, no te ve. No, no, no, que me va a ver, que me va a ver. Tranquilo, tranquilo. Pegadito no te ve, pegadito no te ve. Oeddy, no, no te ve, no te ve, no te ve. Seguro, seguro, seguro. Perfecto. Aseguro, aseguro, aseguro. perfecto. Lento, pero seguro. Eh, vamos para allá. No, pero esto no es miedo. No va ruta. miedo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Hombre, Venga, ya ves. Va, va. Venga. Primero un starter, por favor. ¡Un shiny! Oh. ¡No! no. ¡Lo oh, quiero! ¡Vamos! <ríe> vamos ¡Cométeme los huevos! ¡Tranquilo, tío, Dios! ¡Tranquilo, por Dios! Ojalá ¿Habéis, me salga ¿Habéis visto la llamada al starter que he hecho? Sí, hermano, es increíble! Hermano, te, te, te cambio todo mi equipo por ese torchic. Por favor. <ríe> ¡Qué locura! No, lucha. ¡Ojalá me salga firme! Un no, no, lo voy a matar, lo voy a matar, te voy a cambiar de Pokémon, tú. Nah, Cornada no lo mata. Vale. Cornada no lo mata, ¿verdad? Tiene impulso, Pero, como tengo impulso, como tengo impulso. No te preocupes, nosotros. Eh, desde sí, abajo, tranquilos, con tranquilos. Un tranquilo. No te preocupes. Eh, eh. Ex Exacto. Me copie todo acá. J J J J J no copies las frases. Jota, si no, crees, no nos, copiando, nos salíamos. Imitando. El equipo del pueblo. El, el equipo el del pueblo. El equipo del pueblo. <risas> Hijo de puta. ¿Por, ¿Por qué todos me piden ayuda? Gruñido, no pasa nada. Tú gruñe. Tú gruñe, tranquilo. Que te voy a capturar igual. Voy a dejarme las... Ay, se lo ha capturado. ¿Es impulsero? No, no es impulsero. ¿Cómo voy a negociar ese impulso? Yo tengo un ahí esperando por ahí. Qué perro... Ay, como me toca un torchic ahora de segundo Pokémon, voy a estar muy feliz. Vale, pero espera, entramos todos a la vez. Que no lo quiero más. Raúl. grande Raúl. El mote de mi jaulucha se lo lleva a verse. Mi zigzagun me vino con una hiperposición, perdón. Random. ¿De qué te sirve? De nada, porque hasta que no la use el rival no puedes <risa> Bueno, <risa> este Sixth se lleva el nombre de Estufamán, Grande Estufamán. ¡Ojo! ¡Qué buen nombre! ¡Qué buen nombre! Va a ser un gran Sixth sí, Te ¡Me salió Cuidado malo ataque droga. físico! ¡No! ¡No puedo creer! ¡Brob! No, bro. Ah, sí, sí! Te de mano, de mano. ¡Y bueno en defense! ¡Dos mil años más tarde! ¡Lo ¿Vale? Ah, ¡Vale! ¡Qué perro! ¡Qué perro! No. ¡Ah! Este Torchic no se va y no se muere. Al PC corriendo. <risa> ya veis. Eh, se va a llevar el mote de eh, Leonardo. Ah, Leonardo, de Leonardo. Grande Leonardo. Ah, grande Leo. Bueno, y ahora entramos a la vez todos para ver el segundo. Sí. Un Torchic. Vamos. No, no, no, no, no, no, no queréis. No lo queréis al, al Torchic. No. Voy a hacer la misma. Voy a hacer la misma invocación de Ico. Venga, a ver vas, si me toco vamos. Venga, vamos, vamos, vamos, Vamos allá. La invocación ¿Vamos? de Ico. Vamos. Lo vamos. queremos, lo queremos. Lo la tenemos. invocación. No. ¿Jaulucha? Sí. Uh. ¿Qué cabrón, pero sí. qué hacéis con torches, tío? Eh. Te tocó, os, os eh. Hay el equipo que tiene Jota ahora mismo? Ya, sí. no, no. Me Jota sin tiene sentido, el tiempo. eh. Sasco. Sin sentido. Como que, si que me pega tío. por dos, que me va a matar, no os preocupéis mirad. ¿Cómo se copian sí, sí. de mi jaulucha, ¿Cómo lo quieren Venga, ahora sí, ahora me va a tocar jaulucha y no zigzagoon Jaulucha y no zigzagoon, vamos, confiamos ¿What? Bajo. Todos con ¿Para? jaulucha Todos se copian de mi jaulucha Todos con jaulucha, ¿a qué nivel evoluciona zigzagoon? Evoluciona pronto, ¿no? Como sí. lo queremos, como sí, lo usamos tanto, ¿cómo? ¡Ay, eh... Torchi! capturado, mi poco favorito! Eh, Oedi, no vale, porque lo tengo yo, tío <risa> ¿Y ese jaulucha? Me parece que... <risa> me parece ah, que no, lo tengo no, yo claro, pero, ese pero es, le, el, es que le... el nuestro es legal, no de ruleta, eh Claro, es que este es macho, tío Ah, que, que te, que te, te vas a tirar a tu jaulucha Me están diciendo, Oedi Bajo, Anda. bajo ningún concepto Eh, porque son todos malo, malos en ataque Yo es que no entiendo solo ¿Es de... tuyo también? Sí, solo falta que el de Echo sea Solo falta que el mío también Lo primero tengo que capturarlo, también te digo Grande Nacho, se llama Amitórchik Nacho ¡Oh! ¡Me firme! ¡Qué asco! ¡Qué, ¿Qué suerte tiene, no el? Win. Le está quitando, si el, te... le está quitando el lugar a Jota, eh, de la suerte. Si hubiera tenido impulso, era God. No, ya vale, no pues Kaulucha se va a llevar el mote de Hasu. Era una buena Hasu, eres un peaje de Kaulucha. De Hasu Lucha. ¡Grande, el mío se va a llevar! ¡Y si yo que! Oh, salito, bueno. <risa> ¡Hay, una chica. Vale, ¿no? se viene, ¿tú? se viene, ¡No! ¡Oh, no hay que ir a curar, Joder, eh, se viene tiro tío. espera, espera, espera, vale. eh, ¿Qué tenemos, que, tenemos, tenemos que ir contra la no, tío, mujer contra esta la chica acá, bueno, bueno voy a curar, voy a curar si obviamente quieren. si quiere, eh, voy a dar un paso por la hermandad y les voy a decir con no qué hago no me hombre. lo creo, no me lo creo, esto es inédito hermanos por la hermandad ahora uy, me haré con uy, un algo bueno ah. qué está pasando? pachirisu, oh, no, no tengo jaulucha de primera Uy, uy, uy, ahora, ahora, corre, corre, corre, corre, corre. corre. corre, corre. Uh. Uh. ¿Es aquí? ¿Es sí, este? sí, Sí, sí, ahí. sí. Mira cómo se la esquivó, qué perro. Espera, espera, espera. espera. Super, break. Break. Vale. Super vamos, bien. Contra un rip. Super bien. Vamos, vamos, vamos. Venga, pues empezamos. Ah, ¿ya has empezado? Oh. Bastante. Estáis full en el combate. Super bien. ¡Chérbala! Como lo mato de un golpe, horrible. Que perfecto, tiene yerbalazo. Tiene el balazo me mata. Y tiene valla. Tiene valla, pero ¿qué que le pasa? Qué mala suerte que qué, tengo cidra. toda la vida, tío. Tiene cidra, tío. ¿Lo de, cid, lo de las cidras. No, pero no te mata, tú. ¿Por qué te va a matar? Porque soy tipo tierra. Pero ¿tienes paquera no. dónde sobra? Para cambiar, ya, ya, ¿no? pero pensé que me iba a atacar al salir de la tierra. O sea, al atacarle yo. Ah. Ah, el full borracho, perfecto. <ríe> ¡Cómo llora, Pachi! <ríe> perfecto, jornada. Mátalo, eh, eh Tauros, confío no, en ti. Ni de coña te lo cargas. Me está, me está tirando raso eh, carga como un demente, el Pachinsu. Subís el ataque especial. Eh, está subiendo el problema, todo. El problema viene, viene detrás, eh. El, de, realmente, Emolga, el problema perfecto. viene detrás. Este, pues, no es un problema no. Emolga, no, no. perfecto. No, que tengo un a equipo ver. full débil, Emolga, literal. Hierbalazo, me vas a hacer. ¿De verdad? ¿Estás tonto o qué? Pues igual tiro de descanso, eh. Ah, pues no. no Perfecto. Yo lo... Tauro dijo no. <risa> Tauro dijo nada del caso. Lo mato ya. Perfecto. Eh, Molga, ahora empiezan los problemas. A vale. No, pues ¿Qué si empieza a jugar aéreo me hace para flinch. O sea que me niego. Buah, y yo metiendo a Blaziken aquí. A, a Eh. Me conté a todo el equipo de Molga, literal. A mí también, a mí también. No, a mí también. A mí también. A mí también, eh. Joder, A mí literalmente me destroza, eh. Bro, ¿deslumbrar le afecta? No me acuerdo no, creo de esto, que tío no. Sí, sí, yo creo… Oh, no, es que es no, tipo no, normal, no. es que es tipo normal deslumbrar, eh Búscalo, pero, pero no se puede. Sí, sí, no, eh. sí, sí, sí que le afecta, sí, sí ¿Sí? Sí, sí cállate, cállate, 10 años Ah, no, no le afecta, Va con respiro No, no, no lo sé, sí. es que no lo he probado Te juro que sí le, le afecta, rechirido. te lo juro que sí le afecta ¡Linum! La jugué, no prinches. ¡Sácatela, por favor! ¡Gracias, no. <ríe> Patricio! ¡Patricio! ¡Dajo y a ver cómo me pega! No sabéis lo que pega con el tajo. Que sí, es tío. espectacular. Nah, y tiene el objeto de los críticos seguro, tío. Le tengo que bajar. Mira, os voy, a, os voy a iluminar, os voy a iluminar. A ver si funciona el deslumbrar, chicos. Venga. ¡Bruh! te digo que sí. Otra tío? vez. Ah, pues no. No lo, vais, no lo vais a saber. <risa> Nos queremos con Lo que voy a hacerle... Sí, otra vez. Y lo falla, venga, hombre. Emullo. ¿Es tipo, ¿Es tipo físico o es especial? Eh, Molga es especial. No, digo el ataque especial. Ah, Tajuario es especial, La, soy gilipollas. Tajuares, claro, claro es especial. Soy tí. literalmente tajuares, tajuares, ¿eh? gilipollas, tío. ¿Qué tío. ¿No me mató? No sé ni por qué. No sé ni por qué, tío. ¿Ah, porque tienes Chirrido. F... Pero chirrito baja defensa. No entiendo nada. Increíble. No entiendo nada. <risa> me encanta intimidar a Emolga que pega por el lado especial otra vez. ¡Ay, oh, oh, qué buena predicción. Bueno, oh. me ripea el Emolga, eh, ¿Está Tajo aéreo? ¿Sí? Joder. No, ¿En serio? Que le bajé. Soy, mi... soy tonto, le bajé el ataque físico. Tajo sí, aéreo? Es buena jugada esa también, ¿eh? Tajo aéreo. A ver esto? Nah, es que pega mucho, tío. Ma no sé si tiene ataques. Pega mucho, tío. Tajo sí, sí, sí. Aéreo. Si, flincheo, em si, flincheo, si flincheo, ripeo. Emolga es un demente, ¿eh? Vale, mátalo. ¿Cómo lo va a matar? Oh, bueno. Está a menos 4 de defensa, bro. Claro, la verdad ¡Bum! es que. Ah, sí. Ah, me paran. Pero, para pero ahí. es que y si flinchabas, ripeaba, eh. Pégate, ¿Qué tiene el vaso? Pégate, pégate. Pare Uf, parece una canción de reggaeton. Pégate. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, juego? Pégate, pégate, ¿cómo pégate, ¿eh? eh Es increíble, tío, de verdad. No. Nada, nah, Está loco, ¿no? Nada, ripeo. <ríe> pues vamos a intentar no ripear hoy. <ríe> ¿En serio? Pachi, no me la contes. Es que. Pachi, Pachi no, no. Ripeo. No me la conté. Si, si ripeas, te regalo, no sé, 10 no. <risa> Joder, no se, no se pega una vez. Nada, ripeo. Si me, si me flinchea, me mata uno. Sí, respiro, sí. respiro, respiro. El muy gatillo. Ya no, no está, no está confuso. Tiene... Nada, me, ripea, no. Chicos, me ripea. no, no, no lo que tiene... se no, pegó ni que que... una vez. Es que la confusión es terrible. Nada, eh. ripeo, chicos. Confiar en la confusión ya, pero... es. No puedo hacer nada. Hasta Una liada. No lo toqué oh, aún. ¿eh? se murió algo Es árbol. que no lo toqué, eh. Por favor. Volteo cam nah, Me va a matar a todo el equipo, eh. Me está estaleando, me está estaleando. Bueno, bueno. Y eso que nos hemos puesto a nivel 24, eh. Nah, yo ripeo. Es espectacular. <risa> <risa> es espectacular esta serie. K. Nah, ripeo, ripeo. <risa> <risa> voy a ir desde el lobo hasta la cima. Me ripea el emolga. No me lo puedo creer, Pachi. Pachi aéreo Pachi, el equipo mala. del pueblo. Nada, nada, yo ripeo. El, equi <risa> el equipo del pueblo. <risa> ¿Qué es lo que pasa cuando no tienes un Taurus, tío, con intimidación? Uy. es <risa> lo que pasa, tío? Tajo aéreo. La verdad es que te hubiera venido muy bien contra ya. la bola. Yo lo he usado mucho. Tajo aéreo. Nada, yo ripeo, Uy. chicos. Uf, es, que pega una es que pega una maldita Es que pega una maldita barra. ¿Y con vaya, tío? Uf. Ah, sí, llevaba oh, Vaya, sí, nos no lo he dicho, pero. La verdad es que Tilo va a tener que esperar, me parece, ¿eh? Sí. Nada, ah, yo ripeo, sí. chicos. Sí. sí, por culpa de Oed. Momento tío, por encima, de negociar. Que este, este combate no era ni obligatorio, tío. Joder, tío, de verdad. ¿Pero por qué hemos hecho este combate? Por culpa de Oed. Por... Me lo comí yo. Y no, no me lo puedo creer, ni un de verdad. Pokémon, tío. Bueno, atlas, amigo. Joder, qué asco, marido. tío. Llevo dos capítulos sí, ¿Muere otro? muere otro. Llevo en dos capítulos 14 muertes. O sea, yo con vuestro permiso ¿Eh? no voy a grabar más hoy. Aquí se acaba mi capítulo <risa> no, sí. hoy, ¿eh? Si queréis avanzar pensé vosotros, que, avanzar que, Yo no avanzo pensé más. Pensé que iba a decir, acá se acaba la serie. No, <risa> no, no. Sí, sí, sí yo también. Yo no también. No avanzo más hoy. yo <risa> en... cambio, pero qué joder. No. Más grande. No, no, si no, sí, tiene, tiene de todo. Me deshace a todo el equipo, ¿eh? No sé cómo volver para curarme. Sin comerme el combate de antes, me da miedo No, no, si te lo, si te lo comes, te lo comes tú solo, ya, eh <risa> Sí, eso. O sea, o sea Ah, que tiene Corre. respiro, vale, rip, rip, yo también sí, hasto, sí, sí, sí, tiene tío. un respiro <risa> Por culpa de Oedi, tío Va volando la suerte de Jota Sí, pero eh, que me han caído dos <risa> Dos solo y decía bien, bien. que ripeaba, cabrón Hombre, si me mata. Pero.. Va, va, te cago en Dios. Mira el equipo, por favor. Nos está vale, pegando. Hostia. Si me llega a matar, no hago nada. A estos dos le pega por dos, hostia. Y a, y a Ariel lo mata de una, venga. Hola. ¿Qué hacemos ahora? Estos momentos de tilteada hay que ponerlos, viene <risa> Yo me, la sí, hombre. Se viene negociación, me parece ¿eh? ¿Es hora no. de hablar? Sí, pero escucha, eh, no lo podemos dejar. Llevamos 21 minutos grabados. No podemos... Yo no. No, no, grabo no, no, Más. <risa> No pero grabo nego más. Negociamos para Apache porque la verdad es que rompió bastante. Sí, nah, eh. pero si negociamos para Apache unos cuantos Pokémon random, hay hay, hay ruleta, Claro, hay cositas, cositas, hay cositas. Yo sí. me conformo con una ruleta de pseudo. No, no, no, voy a hacerme. ¿Cómo? <risa> Cuando Echo ripeó, ¿qué le dimos? <risa> me diste a cuatro, cuatro revividos y dos aleatorios. Revivir a cuatro y dos aleatorios. Y nosotros, oh, uno, no, uno. y nosotros nos llevamos un aleatorio cada uno. uno. Hacemos la misma negociación No, muy admitir claro. Admitir Sí Que mirad Escuchamos. La baja, O sea, mirad mis Pokémon, de verdad Te dejamos Te dejamos Esas. Te dejamos revivir a cuatro Dos ruletas Y que Te modifiques la naturaleza De un Pokémon A elección ¿Y vosotros? Que, ¿Y nosotros? No sé, una ¿Yo? ruleta Algo no muy loco Para no desbalancear Venga Yo voy a pedir un objeto que no es muy útil Uy O sea Solo pido un objeto saber, Lavando Focus no quiero aleatorio, quiero objeto. No, porque vas a la cinta fuerte. ¡Las la as! Tinta la tinta tinta as queda, así. <risa> El mineral evolutivo. No, oh, no, Olvídate, eso está roto! ¡Ni de coña! ¡Eso está roto! ¡Que no <risa> está <de coña>, ¿no? <risa> muy no, roto! ¡No está, no está, <risa> muy, roto, <risa> está ese, muy roto! ¡Qué dice? perro! Resumen. Pachi va a revivir a esos cuatro, ¿no? Sí. Que son Drowsy, Gloom, eh, Servine y lucha Y va a poder tirar dos Pokémon aleatorios. J se lleva un Pokémon aleatorio. O Eddy otro y yo otro. No, J dos. Perfecto. A no sé. Serían dos, sí. Ah, J2, vale, perfecto, pues J2 J2, Oedi 1, yo 1, vale, perfecto ¿Pero ya, perfecto. Dejam ya dejamos el capítulo o vamos contra Tiro? Hostia, Decide Pachi, tío, yo que Pachi es, que estoy es muy el... Y voy a ripear otra vez Está, Vale, entonces, Tiro primero los vuestros Que es solo uno, ¿vale? Venga Vale ¿De quién? Primero el de Oedi, venga Perfecto ah. Primero de Oedi es... ¿Qué ver, odre? Veréis, ¿eh? Veréis lo que le sale eh. A ver Buah, es que es increíble ¿Qué la hace? Bueno. ¿No? Un Mawile, tío no. Joder, no Es que es increíble, tío Con mega y con intimidación Full potenciero, es que todo, sí es todo Es increíble, todo. tío, qué suerte, de verdad Mawile está rotísimo Mawile es god bueno, Si anyway, quieren... Vale, primero de... Bueno, el de eco, venga Perfecto Vamos vale. El de eco es... Bueno, Una mierda. mala Oye, mala... Dios, eso es una basura. Eso es una basura. es una basura. La última baza, está bien, joder. Y dice, bueno, mira pero si no baila al PC directo, lo no llevas con gruñido y última baza y destroza. Eh, bro, bro, eh, me dijiste lo mismo en el Supernova Santa. ¿Sabes cuánto ñordos me comí con ese comala? Bueno, pues toda la suerte la tiene Eddie, yo no puedo hacer nada. Perfecto. No, no, está bien, está bien, yo lo fijo. Venga, venga, el primero de Jota es. Ahora. Un Weevil. Oh, un Snizzle! Sí. God. El, pri el primero. Es malo para el caudal. El primero mío es. <risa> <risa> Hijo de puta. <risa> primero mío, eh, es... perfecto. Nah, es que es increíble mi suerte, tío. ¿Qué es? No, ¿Qué por te favor, te? no riáis, os lo pido, por favor. No riáis, por favor. Ya me estoy riendo. Por favor, no riáis. Aguantad Pero la por... risa, por favor. Por favor, vale. por favor, os lo pido, por favor, no ríais Va, va, va. Esfuerzo, esfuerzo máximo. Un <risa> <¿Qué> no <hay? risa> Bueno, para el caudán, Ledian con ataque alado. Está bien. Me, me hacen un que se me matan. Vale, vale. Perfecto. Nada, no, espectacular. Vale, no muy vale. El segundo de Jota es. Joder. <risa> Florgues. Oh. ¡Oh! Y ahora, atención. ¿Y si no, no atención, ya? atención, atención. Segundo mío. Segundo mío, que es. No os riáis Bueno, no está mal del todo. <risa> no, no. Ah, vale. Pikipek. Va, ah, está vale, bien. Guau, bueno. pero te has abonado a la primera ruta, eh. Pikipek y, pack y <ríe> relleno, ¿Sí, relleno? ¿Vale? ¿Sí, no… <ríe> Son literalmente los que aparecen en primera ruta, <ríe> de verdad. Los dos. Vale, ahora… Son ahora. mis dos duda, capturas, duda, de hecho? Duda, duda. Me dejáis cambiar a Lediva y os cambiáis una naturaleza cada uno. Me sirve. Hola, hola. Sí. Compro. Sí, sí, sí. Firmadísimo. Cambiar es, vas a tirar un aleatorio. Pero escuch, escuchar, tengo dos oportunidades. O sea, si tiro uno y no me gusta, puedo tirar otro, pero si tiro el segundo, no hay chance. Vale. Okay. vale, vale. Me gusta. Y cambiáis vale. la naturaleza Mega que va. queráis a un Pokémon. Perfecto. ¿Os parece bien? Vale, eh? Dale, dale. ¿sí? Es que le por el. La verdad. Sí, te lo la sí, que... muy fresco además. Vale, a ver, tiro el primero. Que es. Oh. Uh. Ahí está Uf. la duda ahora, ¿eh? Cránidos. Ah si sí, uh. tirar o no tirar ah. a qué nivel evoluciona, tío Al 30 Al 30, ¿no? Como bueno, 40, como si es que Si es que te la juegas, y te toca le digo otra vez, cuidado. Pero claro. sí, me la voy a jugar. Uy, hemos venido vale, a jugar. Va. Va. ¡Oh! ¡Sin segundo y último Pokémon aleatorio. Joder. Bueno, eh, despide, Oigo, despide. <risa> no, me la contes, espero, no me la contes Espero que por lo menos esté chetado en este juego <risa> Vale, eh Vale, no, a ver si lo veremos Lo adivináis, en el cancelo, entonces, ver si lo adivináis o qué? ¿o qué? Es, es bicho No, bicho volador eh, No, es Bibilon. bicho volador no. Peor B tiene, tiene intimidación, tiene intimidación ¿Cómo? ¿Cómo? Con in oh, ah. en, este, en este juego está tope, eh. en este juego es muy bueno sí, muy No bien. es mala No es, es mala bueno. De hecho, vamos a tener un combate contra un Maskerain. Maskerain <risa> de con intimidación. Bueno, me lleva un piquipec y un Maskerain. Spoiler, spoiler. Vale, chavales, pues hasta aquí el pedazo de episodio Que, cortito, pero intenso Espero que os haya molado, dejad un super like De compituna, apretad ese botón como si no hubiera un mañana Y nos vemos el próximo día en el capítulo De J canal de J No, no, no, no de no no sé, no no no Pachi, el Pachi Ah, perdón, perdón, Pachi ah, Estamos borracho borrachísimo <ríe> <ríe> La me suerte se le subió a la suerte se a la cabeza Pensando en Pachi se me ha ido a Jotas, perdón, eh O sea, sí, Perfecto. Pachi, Pachi eh, El próximo lunes, así que chicos, no faltéis No os lo perdáis, suscribiros a todos los canales Los tenéis en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao!